El punto de vista de la actualidad, África Fundación Sur, la editorial. No podemos hablar de desarrollo sostenible y de paz cuando hay tantas personas viviendo la miseria y descartadas de la sociedad. Por tanto, como recordaba ya el Papa a los 27 gobernantes de Europa, eh, el desarrollo sostenible y la paz mundial requieren una solidaridad eficaz. ¿Y qué significa una solidaridad eficaz? Pues una solidaridad que pone al ser humano en el centro. El ser primero, lo primero, el ser humano. En todos los planes económicos, en los políticos, el ser humano en el centro. ¿Por qué? Porque Por su dignidad y porque eh, si no respetamos la dignidad de cada ser humano. No hay posible desarrollo y convivencia armoniosa. Además, la dignidad del ser humano requiere condiciones de vida digna, eh, trabajo digno, acceso a la educación, a los servicios, etc. El segundo punto eh, o exigencia de una solidaridad eficaz es promover un desarrollo sostenible. No solamente un crecimiento económico, a costa de la mayoría, incluso robándoles a la mayoría, un desarrollo que sea sostenible desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista sociedad global. Y tercero, una solidaridad eficaz requiere y exige una apertura al futuro. Es decir, a una integración social nueva que va creciendo cada día. Cada día el mundo más globalizado, nuestras sociedades son más interculturales y debemos estar abiertos a ese enriquecimiento mutuo, sin miedo a acoger inmigrantes de cualquier raza o país. Esta responsabilidad de luchar por, o trabajar por una solidaridad eficaz recae de nuevo sobre la sociedad civil. No lo van a hacer los gobiernos ni las grandes empresas. La sociedad civil educada y organizada es la que puede potenciar una sociedad más humana y más eficazmente solidaria. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.